Gracias, porque sé que estás muy ocupada. De verdad que sé que lo estás haciendo por amistad. Sí, Lo estás haciendo por amistad. Eh, lo primero que tengo para contarte es algo que ya sabes que me extrañó un día ver que nadie te hace notas. No es que no te hagan, es que no le das notas a nadie. Eh, vos sabés que a mí me gustó mucho una vez un chiste, ponele, que había en la contratapa de un diario que decía no sabiendo que era imposible, él fue y lo hizo. Iba un tipo caminando por encima de... El, para tirarse el tobogán, no, ¿Cómo se llama el, en la pileta. Trampolín, el, trampolín. el trampolín. Iba para tirarse y sigue caminando por el aire. Bueno, yo no sabía que vos no dabas notas, ¿entendés? No, no es que no doy notas. Lo que pasa es que estoy tan acostumbrada a hablar de la vida de los demás, porque es mi oficio, claro. sobre todo laboralmente, pero también a veces personalmente, de lo que le pasa a los otros, que elegí. Me parece que mi vida no es noticia, simplemente. Ajá. Yo soy una periodista, hace muchos años que trabajo en esto, y estoy acostumbrada a no hablar de mí porque, por el simple hecho de que me parece mucho más interesante hablar de los demás, porque sé mucho de la vida, de sobre años. todo laboral de los demás y personal de los demás, y es, para mí ya es un oficio. Y claro. Elegí tener perfil bajo, siempre. Claro, Sí, sí, sí. te sentaste acá y empezaste a decirme todo lo que está pasando ahora en Canal 9, que yo estoy en Canal 9 y ni nada de todo lo que va a pasar, pero eso ni de lo sí, que está pasando. De eso hablamos. Sí. Bueno, entonces digo que a, a los que estamos de este lado nos gusta mucho saber de todas las personas, por eso lo que vos vendés, vende. Eh, y bueno, pero de vos no sabemos nada y a mí ya sabés que lo que me interesa es lo que está ahí adentro. Este, lo que late todavía. Viste que ahora se usa mucho en los reportajes, en, la, en las notas, en las entrevistas, ir a la infancia, algo que yo hago desde siempre. Sí, porque... sí, te conozco. Pero ahora se está usando cada vez más, cada vez más uh -huh. todas las notas. Bueno, porque son... la formación y la infancia es el origen de todo. Claro. Yo siempre digo que el que tuvo un problema, sobre todo con la madre o con el padre, tiene un agujero y un, un agujero de por no se cura nunca, no se cura. No es mi caso para nada, por suerte. Pero vos sabés que yo también lo aplico cuando analizo a la gente. Claro. Llámese Marcelo Tinelli o Jorge Real. Claro. Para mí también, con nosotros sin totalmente. Nah. Y las conozco, conozco todas las historias, claro. porque son clave de cómo es una persona, claro, clave, claro. lo que viviste es clave. Claro. Vos sabés que a mí me gusta, más que ver los agujeros, porque por ahí no estamos en tiempo de, de ir a zonas oscuras. Claro. Hemos pasado tanta oscuridad con esto de la pandemia, que yo prefiero ir a las zonas más, más brillantes, más claro. Y entonces eh, me gustaba pensar en las personas que te alentaron, después uh -huh. vamos a hablar un poco de eso, de quién te tuvo fe para que vos tuvieras fe también en que pudieras estar plantado donde estás, porque sos Laura ufa, dale, ¿quién no te conoce? Y eso hay que arremarla para estar en un medio tantos años, ¿no? Sí. Eh, pero ahora lo que yo tengo ganas de hacer es un ejercicio que amo, que tiene que ver con todo lo que tiene guardado tu mano. Vos sos diestra, o sea que tu mano derecha... Diestra. Todo lo que tiene guardado tu mano. Así que ella ya sabe que está siendo protagonista. Quiero que la mires, que mires un poquito mm -hmm. la palma de tu mano. Mm -hmm. Y que ahora, cómodamente, porque ya la miraste, la pongas en un lugar donde no te quede tan incómodo conectar un poquito con ella. Porque yo le quiero pedir a tu mano que me cuente las caricias que tiene guardadas. Esas caricias que le diste a esa alma tuya. A, sí. a tu hija. Las primeras caricias que le diste a tu hija. Lindísimas. Sí, sí, claro. No, las primeras, primeras, porque nació por cesárea. Y, viste, fue un rush, un rush en la habitación ah. del sanatorio porque estaba mi madre y mi tía. Ah. Y, viste, ponerla así, ponerla acá, quiero que no era la... Un barullo, un barullo. Ah. Hasta que las eché a todas y le dije, por favor, dejen conectar. Dejen conectar. Claro, así claro. que de ahí en más, unos minutos, por supuesto. Claro. Pero ansiosas, la, la, la característica familiar es la ansiedad. Ah. Sobre todo del lado materno y en, del lado paterno, otro, hay otras. Y bueno, las calmé y logré conectar con Alma y desde ahí en más todo fluyó fantástico. Somos las dos acuarianas, así que somos ¿Libres? muy parecidas en ¿Libres? muchas cosas claro. y chocamos mucho en otras. Pero bueno, nuestras peleas por suerte duran medio segundo. Yo sé que la respetás mucho porque tuvimos yo tuve la suerte de compartir con vos el show de problemas y en esos entretiempos este, hablábamos. Y entonces sé que sos respetuosa como buena acuariana, porque el acuariano, como quiere que respeten su libertad... Somos esclavos de nuestra libertad. Total, sí, son esclavos de la libertad. Esa te la voy a robar absolutamente cuando le hagas el próximo acuariano que conozca, le voy a decir. Sí, es así, sí, tenés sí. razón. Bueno, eh, vamos a la manito otra vez, sí, porque, sí. porque quiero ir antes. Esas caricias que están ahí de tu nena, que te dio tanta alegría, porque además vos la tuviste grande. Sí, ¿Qué edad sí. tenías? No, no, no, bueno, sí, y logramos, no pero bueno, no digamos que pasado sí. lo que sería una, una juventud. Claro. Este, pero bien, no, no, no, antes de los 40 la lo tuve. Bueno, así pero, que... pero grande, quiero decir que sí, no sería se valora el doble, sí. se, era un milagro de la hostia. No, no, maravillosa, maravillosa. Y este y divina, y aparte, la verdad, se crió con tanta alegría y tuve mucha gente que me ayudó. Y... No, Bárbaro, Alma tiene un padre que siempre estuvo presente, ah. no convive con nosotras, ah, sí. no convivió con nosotras, pero es un padre presente hasta hoy, así que... Hubo hermanas de parte de padres, muchas... ah bien. Sí, muy bien que sí. hoy, hoy siguen siendo familia, por supuesto. Se la ve feliz. Sí, ¿eh? sí, sí, sí, se, la sí. Ve, se la ve sanita. Ay, oh, <ríe> Dios mío. A esta altura de lo que es la vida de todos. Sí. Y, eh, y muy compañera, por suerte yo tuve la felicidad de tener una hija mujer, porque me hubiera encantado tener también un hijo varón, pero es más difícil de, de las tareas, ¿viste? las La relación madre hija es muy linda. Claro. Y claro. bueno, la disfruto. Hasta sí, donde además está. a uno le parece que sabe algunas cosas que son absolutamente femeninas sí. y que dice sí, ya sé lo que te está pasando. Pero o yo soy no... muy, muy respetuosa. Claro. Muy respetuosa del otro en general. No soy de indagar, aunque parezca mentira, no soy chismosa y no soy de indagar la vida privada de la no, gente. Ah, mira qué loco, ¿eh? Nunca jamás yo voy a preguntar por la vida privada de la gente. mira qué no, loco. No, me entero porque... Y, y tampoco soy especialista en dar chismetos de vida privadas Me he enterado muchas cosas pero me entero por otro, las cuento, pero es difícil que yo indague, de que me siente con un famoso y le pregunte. Lo único que puedo hacer es hablar de los hijos, de la parte buena, de la familia, de claro, todo, pero claro. no, no soy a indagar, No es que ni siquiera me interesa, no sé cómo explicarlo. Claro, ¿no? claro, claro, Viste que hay gente que, que se mete y que le sí, gusta, sí, sí, para claro. nada, para nada, no, no. Yo disfruto de otras cosas con la, con la gente del ambiente artístico. Bueno, a ver qué disfrutaba esa mano a los 20. Que no me levanten libertad, el programa, no, me vas, a, no, no. Me vas a decir ninguna chanchada que andabas tocando a los no, 20. a pero... los 20 es una libertad total. Libertad. Porque yo ya era periodista y me fui a viajar por el mundo. ¿Tenías tu plata? Ya Empezar a trabajar, empecé a trabajar fuerte a los 21. Pero a los 20 hice un viaje de un mes y medio por Israel y por Europa, ah. con amigos. Y mi viejo siempre me dio mucha libertad. Ah. Mucha, mucha. Porque aunque no hubieran querido dármela, no hubieran podido. Así Dijeron, que, que mejor que se la den, pues, claro. si no se la toma. Y yo soy una persona de, de, de abrirse, entrar y salir con valijas. Ah. Me gustó mucho, mucho viajar, viajé muchos años. Así que ese esa recuerdo tiene una valija vida. a la mano. Sí, total, mi vida es por etapas. Siempre ah. es como por etapas. Cada 10 años cambia la etapa claramente. Hay etapas de viajes, hay etapas de maternidad, hay etapas de trabajo, hay etapas de amor, hay etapas todo, todo está bastante... Armado. Así como, como separadito. <risa> sí, separado. ¿Y a los 10 años qué tocaba esa mano? Volverte a tocar si se despierta es un poco. A los 10 años era una etapa de alegría. Yo iba a dos colegios, así que estaba muy ocupada. ¿Por qué dos colegios? Porque mi familia es judía y me mandó a la escuela de educación judía y la educación pública. Ah. Así que yo en el secundario llevaba ah, 24 materias. ¿Qué? Entonces está. ¡Ah! Oh. My pero era, nada, nada me costó mucho. No, claro, no, además era lo que era claro. y entonces, sí, además... No, social, en el sentido de que todo me resultaba fácil y, y ágil. Y ágil y, pues, era muy lectora y muy activa, nunca fui... Que todavía lo sos, ¿no? Sí, sí claro, sí. claro, No con el cuerpo, no soy deportista, nunca lo fui, pero con la cabeza soy bastante rápida, entonces, eh, para mí tener 20 materias o 24 era lo mismo. Okay. Y, no, a los 10 años era muy feliz en una escuela pública, del barrio de Villa Crespo y a la tarde iba a la escuela judía. Así que tenía dos grupos de amigos. Ah, diferentes. Y Diferente. eso fue eso, nutritivo, ¿no? Sí, muy nutritivo. Sí, conoces claro. más gente, conoces distintos sectores sociales, claro. abres la cabeza. Yo cuando veo hoy un chico de cante digo, Dios mío, ¿no? Claro. Porque conozco hijas de amigas mías que no saben tomar un colectivo, ¿viste? Claro, claro. Entonces, no, yo vengo de, de, de transporte público, vengo del barrio, vengo de. de nada. Esas épocas donde jugabas en la calle, así que imagínate. ¿Y quién tomaba esas decisiones inteligentes? ¿Eran ambos inteligentes, mamá y papá? O había... Bueno, más preparada, mi mamá. Mi papá era un gringo, Mi papá, yo soy ah. primera generación. Ah. Mi papá vino grande de Europa, y mm. entonces yo soy primera generación de polacos. Este, yo siempre digo, si a mí me miras en Polonia, sería mucho más creíble que que viva acá, digamos, ¿no? ah, pues. Soy primera generación. Ah. Y mi vieja ya era es Argentina, entonces era. Paldición. Pero lo que te quiero decir es que mi vieja ya estaba acá, afincada a las costumbres de acá. ¿Tu mamá de qué signo? Mi mamá Libra. Libra. Ah, pensante, ¿eh? Sí, sí. Muy muy pensante. Pensante. Muy ¿Y telilla. tu papá de qué signo? Mi papá, escorpión. Oh, pasión pura, ¿no? Apasionado en sus cosas. Sí, mi... sí, sí, un laburante. Y, ta y también medio apasionado, ¿también era o no? Mi hijo era un tipo que todo el mundo adoraba, un laburante. Ah. Lo único que aprendió es a laburar. Ah, Mira. Sí. ¿Y estaban enamorados? ¿Se amaban? ¿Cómo eran? Sí, se conocieron en un baile en Villa Crespo. <risa> Pasó un año, no se vieron, al año se volvieron a ver y nunca más. ¿Y engancharon? Se casaron, obviamente compromiso, casamiento, y tenía hermano y yo, mi hermano es mayor. ¿Era el amor como en otras épocas donde no se sé, los veía muy melosos muy o eran.? No, no eran muy melosos, no era una no pareja una familia unida, pero no se usaba, claro. Claro, claro no se, claro, se usaba. Nada, nada, claro. nada, todo todo. Bueno, vamos a, a los primeros contactos, vamos a ver el primer contacto de... Y seguramente mi vieja. Claro, tu mamá. Sí, seguramente mi vieja. ¿Fuiste tu y... alegría? ¿Estaba estaba feliz de tener...? Sí, sí muy, muy. Sí. Mi mamá perdió criaturas antes de que nazca mi hermano. Ah. Nunca supe bien la historia, yo siempre dije no ser adoptada, porque por el hecho de que mi hermano nació pues, eh, muy delgadito, con problemas, en una casa, en la casa, y yo nací en clínica, divina, nunca pasó nada, entonces dije, qué raro, que la misma mujer... mujer me compraron esto. Pero después soy tan parecida a la familia de mi viejo, que ya no tuve nada. aceptaste. Y entonces, ¿tu mamá era cariñosa con vos? Sí, sí, sí. Mi vieja era cariñosa, pero a su manera. Tenía una forma de ser, eh, digamos... Lo que pasa es que era otra época, era totalmente. otra cultura, no se puede valorar totalmente. con la mirada de hoy lo que era la No, arte. de ninguna manera. Me parece muy injusto hacerlo. Sí, pues, totalmente. Totalmente, depende Los de hijos la educación. Hicieron lo que pudieron. Absolutamente, absolutamente. Pero vos sentiste, porque dentro de ese eh, no, no, no me sentí acariciada, mi papá nunca me abrazó, viste que se esa Dentro de ese nunca me abrazó, uno está sintiendo ¿Y esa, esa protección. Todo. Mira esa foto, si no me quedé. <risa> mi amor. Y mirá esta. Bueno, esa. La la soñadora. 21 años. ¿A quién lo... tocaba ahí? No, ahí lo que pasa es que yo no era rubia. Ahí fue mi primer momento en que me hice rubia. Mira, esa soy yo ocho. Entonces cuando Castaña era de chica, entonces cuando... Ah, vos qué trucha que sos, yo creí que era no, rubia. No, no. Ahí empecé a ser rubia. <risas> ¡Ahí empecé a ser rubia! A los 21 y realmente, bueno, ahí te cambió, me cambió la vida. ¡Ah! Porque me, es como que no solamente te hace rubia de afuera, claro, sino que te penetra. ¡Claro! ¡Mirá! mirá. Y ahí estabas o sea, hermosísima, estabas muy bien con tu peso, ese peso que buscamos que se nos enojaba. Que... Claro, Siempre me acuerdo cuando decís, ojo con el efecto rebote, ¿viste? Cuando un día... Bueno, yo adelgazé muchísimo ah. en la época de Tinelli. Puta. Y fue lo peor que pude hacer, porque hacía es esas dietas es espantosas claro. que después... Sí, se después se el cuerpo no se hace, toma y venganza Y después los médicos te dicen, absoluta. no bajes y subas porque es peor, ¿viste? No, no, no, es terrible. Y terrible. bueno, pero ya es un tema genético. Sí. Toda la familia de mi padre, es, como yo te digo, si vos me miras de Polonia, no te llamarían la claro claro, ¿no? claro, claro, Porque sí, sí, es un cuerpo sí, preparado sí. para el frío. Claro, Es un cuerpo claro, preparado para, para la nieve, claro, ¿no? Un, claro, Si claro, vos tecido. ves un oso en los esteros del no es lo mismo que verlo. En la nieve. Sí, absolutamente. Entonces hay un tema genético. Yo me veo con mis tías y eran no todas iguales a mí. Está bien, lo, in, lo más importante es que hayas aprendido a amar esa condición y que, y que te gustes. no, no yo me quiero. Sí, sí, pues. sin duda, porque además tenés siempre una exposición tremenda y siempre tu hombrito, tu cosa sexy, tu, así que es maravilloso eso. Sí, esto. siempre me quise, jamás tuve problemas, tuve, muy buena historia de hombre, la tengo. O sea, yo no tuve ningún problema de nada. Pero no, ¿no? me des detalles, viste, vamos a ahorrarnos. <risas> y yo te dije que, nada, un Pero te quiero decir, hay gente que tiene complejos problemas. Sí, sí, sí. Yo no, no soy una persona ni, complejada. Ni igual, ni igual. A mí me podés poner ante un auditorio de mil personas y es lo mismo que si estoy charlando con vos. Y nunca tuve respeto por la autoridad. Esa es mi característica mm, Oh my God. Directamente no. Que soy respetuoso de la autoridad, pero nunca tuve miedo a la autoridad. Entonces, Entonces eso me dio mucha facilidad para manejarme la vida porque yo puedo estar desde un superministro, no sé qué, con, con el mismo... Sabiendo el mismo que somos humanos y cual. que tenemos la misma, los mismos miedos, sí, que es no básico, soy, ¿no? No soy temerosa, no soy miedosa, nada. Voy Pero, a jugar con esto. Dale, Vos temeroso. sabés que este, la mano no dominante despierta un poquito al niño. Recién hablábamos como adultas que somos que eh, nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron punto final. Pero si yo tuviera que decirle a mi mamá, ponerle querida mamá, ¿no? Entonces le pongo acá con la mano no dominante. Querida mamá. Sí. Ok. Yo, vos no, no tenés idea de cómo yo amé a mi mamá. La adoré. Querida mamá. Sí. Yo la reprocho a mi vieja igual que... Él, sí, algo. Sí, <risa> sí. Yo le diría, ma, si volvemos a hacer... Es decir, pasan otra vez la peli, no me lleves a la iglesia a llorar. Te lo pido ¿Te de la eso lo tengo que...? Vivi, la pobrecita. Con, con el rótulo de vos sos mi mejor amiga. Yo tenía seis años, no puedo ser amiga tuya, mamá. No. Perdóname, te la debo. Bueno, con, con esa idea de que yo era amiga, porque yo era gamba, me llevaba a las iglesias. Así que esa mamá, esa atachamos. tachamos. Seguro. Querida mamá, ¿qué te agradezco? Y el amor infinito e incondicional que tuviste conmigo, que se me pone toda la piel de gallina, porque me amó como nadie, bueno, como mi, mi marido sigue después. Sí. Eh, entonces, así de rapidito, no mucho más que eso, a ver un querido papá, oh, mire, Dale. querido papá. ¿Con la izquierda? Sí, con Hay la izquierda, decirse, sí, no. Y si, si te resulta difícil, no importa. No, probamos, probamos. nena. Ahí está. Querido papá, como le salga a uh -huh. la nena, tenemos todo el tiempo. Puede <risa> ser medio letra... Ah, le estaba haciendo imprenta. Más fácil. <risa> ah, qué guacha que sos, eh. Qué guacha. Esa no sé si es la nena. Por ahí tu nena ya era guacha de chiquita. Querido papá. Querido papá, reproche. Uno, uh, chiquito. Che, me hubieras evitado. Ay, qué, qué reproche no puedo. <risa> no, pobre, no. O sea, pobre porque lo que pudo haber hecho... No, porque imagínate un tipo que vino grande de Europa, hablando polaco, los padres lo dejaron en Londres con su familia, y llega acá y de la guerra, escapando de la guerra. Y nada, y se convirtió en un porteño de ley, un tipo divino, físicamente muy atractivo de ojos claros y rulos oscuros, que mi, mi, mi vieja lo vio mi abuela le decía por qué te metiste con ese gringo. Y mi mamá le dijo, porque es muy lindo. Oh, claro, lo lamento. Este, y, y la verdad que no le reprocho nada, porque hizo lo que pudo. Fue muy claro. buen padre. Sí. Muy buen padre. Oh, muy compañero, muy amoroso. No, no, no, no, podía. Nada. Pero que laburaba un montón. Sí. Bueno, por ahí eso. Che, dijo en la próxima vida, venía un rato antes, por ahí, Sí, ¿no? pero bueno, gracias a que labró un montón, podíamos ser un medio Totalmente, de vacaciones. Por de vacaciones, y no nos faltó nada, claro. y siendo clase media, en esas épocas donde la clase media vivía bien, claro. así que en un barrio y con todo, no, no la verdad, que no puedo de nada. Bien. Que se ha ido pronto, pero no tan pronto porque se fueron los setenta y tantos. Pero por supuesto que a uno siempre le gustaría que claro. los padres vivan para siempre. Claro. Ahora, esa, esa respuesta sí es de un niño, ¿ves? Porque un adulto no puede reprochar al otro que se muera, no. bueno, qué culpa tiene, no, pobre no. tipo. Pero el niño sí reprocha que se haya ido, ¿viste? Mm. Así que algo despertó ahí. Poneme no, porque se fue sin conocer a mi hija. Ah, bueno, ese es un lindo reproche. Yo, llegué, gelado, che. yo llegué embarazada de Nueva York con todas las noticias y toda la felicidad mm. y me entero que el, el cáncer era fulminante. entonces Imagínate que es como si sí, día de muerte. aunque no quiera, eh, aunque no haya un reproche a la vista, eh, te eclipsó la tremenda alegría. Del embarazo. Claro, sí, sí, sí. Te sí. eclipsó absolutamente. Bueno, sí, sí. lo perdonamos, pero igual... <risa> eh, a ver Pobre Enrique. Con el tachito. Pobre Enrique, te perdonamos, Enrique. Eh, a ver, mamá, querida mamá. Ah, con la izquierda también. Sí, por favor, querida mamá. A la libriana esta tan pensante. Sí, la libriana se fue a la 93. Esta se quedó, ¿eh? La disfrutaste, ¿eh? Mucho, mucho. Querida mamá. Que mi vieja, a la vieja. A mira, muy competitiva. Mira, Muy competitiva también. Porque era egoísta en el buen sentido. Ah. Y también un poco nos enseñó eso. Ah. Que hay que escalarse y hay que vivir para uno. Pero ese es mi viejo. Pero porque hay un, hay un proverbio israelí. Eh, un poco judío que es muy, que es muy cierto, que dice, mili li. si yo no estoy para mí, ¿quién va a estar para mí? Ah. Entonces, en todo lo contrario de la cultura cristiana, claro. que es para el otro, que es una cultura de sacrificio, eh, por lo menos la cultura judía que yo absorbí es muy sana, claro. en el sentido de nada de sacrificio ni de pecados. Claro. Vivir la vida sin joder a nadie, claro. ayudando al otro y queriéndose. Sí. Eh, recuerdo a Marcia Rosenberg, pacificador de, sí, sí. de estos tiempos contemporáneos, que decía, no hay peor peligro para la sociedad que una persona que no se ame o una Por persona suerte. frustrada. Claro. O sea, que esa es la base, ¿no? Que si yo no me quiero voy a estar... Este, creyendo que nadie me quiere. Por supuesto, quiere, o... es lo que dicen, claro. es lo que dicen, lo primero claro. que tenés que hacer es que eres vos. Es claro. verdad, que no se quiere uno porque tiene nada. Pero bien decís, cuando salta el niño, a, lo primero que le surge al niño es hablar de eso, bien decís que si uno no lo comprende, lo que ve es egoísmo. O sea, que lo primero que te claro. sale mira, es mirar a tu hija y decir, dale loca, pará, no compitas, dale loca, dámelo a mí, que, ¿no? Este, y sin embargo, eh, después viene. Está muy bien la que se razón. cuide, porque después puedes cuidarlo. Totalmente. Absolutamente, sí, bueno, no, vamos a hacer no, no. un pequeño corte, así comemos un y una galletita, <risa> y eso es lo que seguimos. Pues entonces entretenemos aquí a mamá y vamos a, a ver si eh, tuvieras la posibilidad de, de, de volver a verla. ¿Te gustaría volver a verla? Sí, en vamos a ver, déjame dejan la tablet acá, ahí está, arriba señora, eh, clófono, no sí, el trófono, no el teléfono, era de prever, ahí vamos, yo voy a pasar primero, a ver, ahí vamos, allá vamos, allá vamos, ahí estamos llevando a la señora Laura Ufal del otro lado, ahí vamos, Señora Laura se va a sentar allá, por favor, se tan amable, vamos a cerrar los ojitos, por favor, uh -huh. con ojitos cerrados, vamos a visualizar, y ahí tenemos a la mamá. Hola mami, <risas> así era, mi amor. Gran este, cocinera. Y ahí estabas vos. Yo elegí esa foto no solo por ella, uh -huh. sino por vos. Tenías una felicidad. Sí, sí. La estabas apretando. Que creo, no, creo, era que era cumpleaños, cumpleaños, creo que era un cumpleaños. que cumpleaños. el cumpleaños de ella? Sí, puede haber sido los 92. Viste una cosa, falleció a los 93. Así que puede haber sido el cumpleaños anterior. Y yo se lo festejé con sus amigas, me parece. Qué coqueta, ¿no? Sí, hasta el último momento a ella le gustaba mucho jugar al póker. Ah, mira. Y tenía un grupo de amigas que eran su alegría. <risa> Siempre jugó, jugaba con mi papá cuando yo era chica. No me gustaba mucho porque se iban todos los sábados a la a jugar al póker. Ah. Este, y después en la familia, a ver, la familia acudía, fue común jugar a la canasta. Es una costumbre europea. Ahora. Claro. Sí. Y yo aprendí de chica, eso lo vivía en la casa de mi abuela. Y, y mi vieja era, por eso digo que era muy competitiva, le encantaba los ¿no? juegos la única vez que estuvo internada en sus 93 años uh, bueno, se quebró la cadera pero más grande internada por una enfermedad sí. fue cuando se angustió y pensamos que era el corazón y era porque la sangre la echaron del grupo de policía. porque era tan competitiva bueno, significaba todo. mucho para él mucho, estaba feliz mucho. O sea que yo soy fanática del buraco y yo, reunión donde voy me llevo el buraco, claro. y siento, digo, la gente que no me conoce va a decir que está tarada que No, hace. pero por qué no, pero claro. Pero también, re fanática, viste, de pelar y jugar, me parece que nos saca del mundo, viste, sí. meterte en el juego. Me sí, a mi encanta, en mi familia siempre se jugó, chicas, yo iba a la casa de mi abuela, los domingos a la tarde, toda la familia, mis primos, bueno, nos juntábamos todos, y siempre los adultos jugaban entonces yo aprendí todos los juegos de cartas jugamos en la playa, en las carpas siempre, ¿no? por supuesto rumi, buraco, canasta, poca, lo que venga truco, todo lo que haya todo bueno, vamos a quedarnos medio segundo en silencio para conectar con la mirada, porque la verdad que la tenemos ahí con la mirada justa Sarita, ¿no? Sarita. Y, y entonces si ella estuviera acá ahora ¿qué, qué te parece que te diría? Qué bien que estuviste hoy en el programa, pero no me gustó porque siempre. <risa> ah, sí, siempre había sí. uno. Siempre había un... Era, siempre había... Y mi tía, que es mi, mi madre del corazón, su hermana, Dora, que la tengo, es igual, son iguales. Siempre te van a decir las cosas de frente. Mira. De frente, marcho. Terrible, terrible. Como la realidad, me parece que. Eh, sí, a, a, a, sí. A, creo que Juanita sí. contó alguna vez que sí. también. Estuvo bueno, sí. muy lindo, pero no me gustó. Sí, no sé sí, qué así, conectadas. Claro, sí, sí. Así, conectada, así, tal cual. Claro. Tal ah, cual, tal cual, entonces, eh, pero, por ejemplo, me encantó que yo, pero, pero no hables tan rápido, o pero ese muchacho, ah, o oh, pero que esa chica que te dijo, claro, era, era claro. atentísima, ah, atentísima. Ajá, inteligente, bueno. escuchame, ¿y vos qué? Mirá, conectá un poquito con la mirada. Mira, y, y Sarita de... tenía sus cosas, era brava Sarita, viste, tenía sus características de chica, era más, este, era como contradictoria en muchas cosas, era, Comer no comas, viste, salir no salgas, ah, pero, bueno, como todas las normas. No sabía bien cómo claro. sí. Pero no, pero me respetó mucho, me valoró mucho y no, no tengo grandes quejas. Bien, ¿y qué le decimos a ella en primera persona? A ella, hablarle a ella. Que espero que esté tranquila con mi viejo. Mi amor. Seguro. Ojalá Eso. que estén juntos, ¿no? Es. Están. está Muchos años juntos. Gracias, amiga. Gracias, Gracias. Qué linda. ¿Te la llevas? <risa> claro. Sí, claro que sí. Gracias. Gracias, Silvia. Gracias. Fuiste muy buena. Gracias. En serio, sí.